Bien, continuamos acá en de mañana, como habíamos enunciado, eh, tenemos ya acá en el panel al señor eh, Diego Hidalgo, presidente de la Asociación de Ganadores de Ganador. Ganaderos, ganadores porque producen verdad, Asociación de Ganaderos de la provincia de Duarte, Qué bueno tenerle por acá a propósito de estos temas que se están dando. Eh, la consecuencia del COVID en el sector ganadero, Diego, el aumento en los precios y la respuesta del gobierno. Buenos días, bienvenido. Bueno, muy buenos días eh, a todos los telespectadores, principalmente a nuestro hermano ganadero que están desde las 3 de la mañana ordeñando las vacas con mucho amor, con mucho cariño. Un saludo a todos, a todos en general. Y darle las gracias a ustedes, me siento muy, muy distinguido en estar aquí con ustedes. Diego, placer tenerle aquí con nosotros. Sí. Eh, eh, Diego, vemos que los precios de los productos de la canasta familiar están subiendo. ¿Han subido los precios de la carne en la sí. República Dominicana? Sí, lógicamente, lógicamente, se, es como un engranaje de que cuando arranca una crisis de cualquier índole que, que sea para producir, es lógico que suban y que tengan un incremento en todos los estamentos. Por ejemplo, llámese granja, matadero, finca, supermercado, y eso es escalonada. Ahora bien, en el tema de la carne y la producción de, de huevos y... Cerdo y leche. Tenemos que saber que China China ha jugado un papel extraordinario con la especulación del mundo. En cualquier esquema que tú lo, lo visualices. Eh, explique eso, Diego. Mira, China ahora compró todos los granos que se produjo. Llámese soya. La soya viene en dos. Viene como en polvo y viene como en grano. China compró Toda la producción que pudo almacenar de maíz y soya, sí. parece, Seguro. Y eso ha hecho un incremento. Hasta de 4 dólares y 5 dólares. <coughs> en el mejor de los casos, cuando, cuando hay un incremento de 4 o 5 dólares por quintal, ustedes lo llevan al 60, 5 dólares al 60, son 300 pesos. Que hay que que lo que tú comprabas pues por 17 dólares, ahora tienes que comprarlo por 21 dólares, en el mejor de los casos. El maíz está cortando ahora 11 dólares con 60 centavos de dólar también. 11 con 60. Eso quiere decir que los incrementos en los granos tienen que aumentar. O sea, cuando te hablo de granos en los alimentos balanceados. ¿Qué hace y qué conlleva esto? Bueno, que el ciudadano que ha tenido todo el tiempo una vaquita en el patio, dos sedes en el patio, tiene que sacrificar a las madres. Eh, ¿Qué pasa cuando tú sacrificas a las madres? Van a haber menos productores. Eh, Diego, <coughs> escúchame, vamos a, a, a llevar eso a un lenguaje más llano. Cuando usted habla de, de alimento balanceado, ¿se está refiriendo a, a las brechas? ¿Cómo se llama eso que usted no, le llaman? No, el alimento balanceado es que se prepare en una fábrica ya con todos los componentes. ...para los animales. Exacto. Llámese núcleos, que son las vitaminas, los aminoácidos. Uh -huh. Llámese lo que se le añade para la fibra, para la, el estreñimiento y todo eso, que se llama afrechillo. Exacto. Llámese afrecho, que es palatable, que eso no aporta tanto porque no tiene mucho, mucho componente nutritivo. Y llámese soya, llámese maíz y todo eso. Eso es alimento balanceado. Eso ha, sub, eso ha tenido un incremento impactante en los productores. Y eso genera como consecuencia de que inmediatamente en el campo comien comienzan a salir productores. El que tenía tres sedas prefiere matarla ahora, en estos momentos. Pero aquí ahora mismo hay una dificultad con la carne de res. No hay animales para matar. Estamos escasos de animales. Y lo único que nosotros esperamos es que sabiendo nosotros que producimos el 85% de lo que nos comemos, nosotros, sí, los, yo digo comemos, no voy a decir consumimos, para que sea un, un lenguaje uh -huh. más claro. Se lo demostramos a este país y al mundo, que los productores nacionales, la producción nacional, hay que ponerle atención. En medio de una pandemia, nosotros no sufrimos de hambre, pudimos su, sufrir de otra cosa, pero de hambre en plena pandemia aquí no... No hubo escasez. No, no, no hubo escasez. No, pudo haber, pudo haber un incremento en cualquier precio o las especulaciones, que nadie podía salir, que hay un reten allí. Bueno, medidas que había que tomar para tratar de resolver el problema de la pandemia. Pero aquí no se pasó hambre. Diego, ¿cuánto es el precio del cerdo en estos momentos? Mira, el precio del cerdo tiene dos, dos precios. Que ahí es que, o escuchaba el primo ahorita decir, pero consumidor, si eso existe o no existe. Mira, en la forma especulativa, es que nunca ha tenido un comprador fijo o un suplidor fijo un matadero grande anda desesperado por comprar cerdo. Ese es el mejor postor. Ahora, él lo ideó. Él, él lo idea, yo venderle a ese. Aunque yo sepa que voy a ganar, en honor a la verdad, yo no le vendo. Yo cumplo con mis cuotas y trato de que las cosas lleven lo menos especulativo que pueda. El cerdo ahora mismo se está pagando. La Federación Nacional de Productores de Cerdo está pagando 85 pesos el kilo de cerdo. Vamos a hablar por libras, aquí se conoce ah, más eh, por libra. ¿Cómo sale entonces al, al consumidor final? Bueno, el consumidor final, ya el cedro tiene diferentes precios. Carne de guisar, tú buscas pierna, tu buscas costilla, eso tiene diferentes precios. Pero eso anda entre de 100 pesos a 78 pesos. Esos cortes que yo le dije en carnicería okay. nobles. Si es en supermercado, eso está por las nubes. ¿Comprende? Porque también. Ya cuando tú vas al supermercado, ya tú compras una carne más lista, tú sabes lo que es. una carne eh, eh, ya más preparada. Eh, acuérdate que ya es un estacionamiento diferente, sí, sí. tú tienes que pagar eh, todos los costos, aire acondicionado, tú tienes un buen parqueo, tú te, te parqueas y tienes tu carro seguro. Pero en los supermercados es que se nota más, porque ustedes van al supermercado, yo escuchaba a la joven ahorita diciendo de los precios en los supermercados. Eh, lo que te digo, carne al canal, carne al por mayor, ya eso anda de 78 a 100 pesos. Pero en los supermercados no es el mismo precio. Con relación a la carne de res, usted acaba de decir que hay una escasez sí, sí. En, en la región y la República Dominicana, podríamos sí, sí. decir. Sí, sí. ¿Cómo anda el precio ya para el consumidor final de la libra de carne de res? Es lo que te explico. Eso tiene sí, sí, diferentes cortes. Sí, ¿no? diferentes cortes. ¿Tú entiendes? Perdón, Diego, el que más consume el pueblo. Eh, Porque bueno, ya la, el que más... es lo que la gente más bueno, consume, el, consume eh, entiendo. El bistec, el bistec, usted va a un supermercado y está entre 160 o 170 pesos. La Libra. La Libra. Usted. Dios. Diego, eh, recordar que estamos hablando con Diego Hidalgo, presidente de la Asociación de Ganaderos de la provincia. El gobierno de Luis Abinader, ¿qué entienden ustedes? Eh, se van a reunir, o sea, ¿qué medidas tomar? ¿Qué realizar como grupo, como gremio para frenar un poco el alza y equilibrar? Que no siga así. Bueno, mire. La semana pasada yo estuve en una reunión con el director nacional de ganaderías, que es quien otorga los permisos de las importaciones. Ustedes saben que nosotros, en leche y en muchos productos que consumimos, que lo producimos aquí también, como no somos auto auto autosuficientes, eh, autosuficiente, tenemos que traer lo que se llama una rectificación. Por ejemplo, si nosotros consumimos en un mes, por decir, eh, 100 litros de leche, y solo producimos 70, nosotros tenemos sí, que ganadería. importar 30. Ahora, lo que nosotros queremos, y yo le pedí al director de ganadería, que sabemos que el gobierno, el Estado dominicano, en esta escasez, y que nosotros estamos ahora mismo, eh, tendrá que jugar un papel estelar. Tendrá que hacer las, las importaciones para poder contrarrestar los precios. ¿Comprende? Sí. El Estado tendrá que jugar un papel estelar. Ellos tienen que rectificar lo que nos falta a nosotros ahora. Lo único que nosotros pedimos es, es que sea justo. Que si hay que traer 2.000 toneladas, 1.000 toneladas, por ejemplo, de leche, que no autoricen un permiso de 10.000 ni 20.000. Que sea razonable para que las sí. cosas se mantengan como tienen que ser. Y hay una cosa que yo pienso y entiendo, y usted lo recalcaba ahorita, primo. Yo creo que pro-consumidor. Tienen que activar de nuevo y jugar su papel. Porque aquí el problema más grande que tenemos es la desmedida y los negocios desleales sobre la especulación en contra sí, sí. del consumidor. Nosotros nunca, nunca nosotros pensamos en llenarnos los bolsillos nosotros. Nosotros siempre vivimos abogando para que haya un equilibrio entre el consumidor y el productor. Porque ese es el juego, esa es la verdadera realidad de que produce. Tener un buen negocio con, con quien sume. Porque si tú no consumes, ¿qué voy a hacer con, mi, con mis cosas que yo produzco? Entonces, Así. la especulación es algo que hay que enfrentarla. Hay que enfrentarla. Y yo soy un productor de leche, de cerdo y de carne de res. Y yo, al sector comercio, yo como presidente de la Asociación de Ganaderos, y presidente de la cooperativa Copenor, yo le hago un llamado de reflexión. Que apostemos nosotros a los precios justos, que no que no apostemos nosotros los comerciantes y lo que producimos, a que haya una especulación solamente, tal vez momentánea, pero que acabemos con los bolsillos de los pobres. Esa no debe ser, esa no debe ser la línea. Señor Hidalgo, tenemos entendido que el precio del pollo también subió y también subió el precio de los huevos. ¿Esto a qué se debe? ¿Se debe a la misma situación de, de la especulación por parte de China? Bueno, realmente sí, mira, cuando te suben los granos y el alimento balanceado, que es donde se producen los pollos, el eje esencial de producir pollo son los alimentos balanceados. ¿Qué ventaja, ¿Qué ventaja y desventaja tiene un productor de pollo? Que puede cerrar la granja y abrirla cuando en tienda Ahora mismo yo no puedo suplirme de alimentos por el costo que tiene, también un incremento de ciento y pico de pesos por quintal. Bueno, pues yo lo que hago es que vendo mi partida de pollo y cierro. Cuando tú cierras, ya hay un número bajo en la producción. Pero eso genera, eso genera entonces escasez. Exactamente. Y por tanto va a subir el precio. Exactamente. ¿no? Exactamente. Entonces, de modo y manera que el Estado dominicano tendrá que jugar un papel estelar en esta situación. Yo pienso, yo pienso, que el presidente Abinader tiene tal vez los mejores deseos de, de, de tratar de resolver este problema en la República Dominicana. Porque primero esto es un pueblo noble. Esto es un pueblo noble, esto es un pueblo que da oportunidades a que los otros, lo que, lo que nosotros creemos que pueden hacer las cosas, también nosotros damos oportunidades, como es el caso ahora, de un nuevo gobierno. Nosotros no participamos en política, nosotros realmente, en mi persona, no me gusta eso. Ahora sí, yo pienso que debemos darle la oportunidad al señor presidente y al equipo económico que él tiene, de que verdaderamente sientan, se sienta en su casa lo que está pasando la población dominicana. Ellos han estado haciendo graves, eh, han estado haciendo buenos esfuerzos con nosotros, con el sector. reuniones permanentes. Nunca en lo que yo tengo produciendo cerdo y, y la res, yo no hubiese visto eh, dos, tres reuniones con un director de ganadería en menos de un mes. Aquí no ha visitado nosotros el director de ganadería en menos de un mes, tratando de ver, de indagar ¿Cómo nosotros podemos apalear la situación? Y eso es saludable. Claro. Eso es saludable de este gobierno, del que venga, del que pasó, no importa. El asunto es ponerle atención a lo que nosotros producimos. Que si, es, si se encarece, solo pagan los que menos tienen. Y esa es la preocupación de nosotros. Pero yo pienso que sobre la base de la fe, sobre la creencia que el Todopoderoso nos ayudará a nosotros a salir primero de esta pandemia para nosotros tratar de reorganizar la vida viviendo con esto, porque esto será eterno. La pandemia, podemos decir, que dicen los científicos, que será un diario vivir. Lo que nosotros tenemos que empeñarnos a vivir con eso para seguir produciendo los alimentos que este pueblo y este país necesitan. Señor Hidalgo, usted plantea, porque es importante resaltar este dato, que se han estado reuniendo con ustedes desde el gobierno sí, constantemente. Es sí, decir, señor. que se están dando los pasos para frenar o equilibrar y que no continúe el alza de los precios. Sí, señor. Eso es importantísimo. Esperemos que de alguna forma pues no continúe el aumento. Ustedes como asociación de ganaderos, ¿qué entiende que se debería de hacer? Ustedes conocedores del tema, ¿cuál es su visión para apalear un poco? el alza y el aumento, o el aumento? Bueno, realmente lo que yo le explicaba a usted, la rectificación debe ser justa. Pro consumidor no debe permitir que por una situación coyuntural muchos suplidores de carne, de huevo, comerciantes regulares, supermercados, especulen contra el pueblo. No, esto hay que regularizarlo, porque cuando viene cuando viene a ver y casi seguro, la especulación hace más daño que la necesidad o la deficiencia que tenemos nosotros en producir. Perdón, ahí. Eh, habla, el, la especulación es uno de los elementos por el alza, pero otros, usted habló de la materia prima, eh, el China y todo lo demás. ¿Qué debería hacer el gobierno para, en conjunto con ustedes, se, esa se realice para disminuir el precio, aparte de la especulación y pro consumidor? Bueno, nosotros somos entidades, entidades organizadas. Yo pienso que el Estado Dominicano puede revisar, puede revisar esos, esos granos que entran al país y tratar de ver, buscar la manera cómo subsidiar a cada una de esas empresas, llámese cooperativa, uh -huh. que son solamente de socios y, y agrupados de productores la mayoría. Y eso, y esas instituciones, por ejemplo, la Asociación de Ganaderos sin fines de lucro, podemos revisar esas medicinas para quitarle un poco de aranceles. Y así que se transfiera ese, ese, ese, esa disminución, esa disminución final. que se transfiera el al precio final, final. Sí. que son los productores. En el caso de los granos, se puede revisar, eh, muy buena la, la, la pregunta suya, en ese caso el Estado Dominicano puede revisar todas esas importaciones que nosotros ya hacemos de granos a este país y tratar de ver cómo, cómo ellos nos ayudan en cualquier subsidio, que se pueda hacer, que se le pueda aplicar a estos que granos. perfectamente, a propósito de lo que usted plantea, Diego, puede ser momentáneo, puede ser durante un periodo de tiempo, claro. qué sé yo, de seis meses, un año, dos claro. años, hasta que se pueda regularizar la situación de la especulación que se está dando con China. Ciertamente, primo, como usted dice, puede ser momentáneo, porque hay países que solo producen granos. Todos esos países de Centroamérica, Uruguay, todos esos países, que, sí. lo que producen es grano, y esto es momentáneo. Y esto es una razón, una circunstancia. Esto ha sido una realidad de la circunstancia de la pandemia. Así es. Yo pienso que todo esto tendrá que buscar de nuevo su causa. Y lo importante es que pensemos en los pobres de este país, en los que menos pueden. Eso es lo interesante que nosotros pensamos. Yo pienso que el gobierno debe ponerse en esta vez del lado de los pobres. Señor Hidalgo, a propósito de que vienen las fiestas navideñas el consumo aumenta, los precios aumentan, ahí la especulación también tiene un papel importante. Por ejemplo, en el caso de la carne de cerdo, que el puerco asado, el, lo que es uno de los productos los que más se consume, ¿qué no puede usted decir al respecto? ¿Y en cuánto está la libra al momento para ir sabiendo cuándo, vayamos a comprarle el 24 por ahí por la fecha? No, realmente, le repito, el gobierno tiene que hacer un, jugar un papel estelar. El gobierno va a tener que importar rectificaciones. Pero lo que nosotros esperamos que sea justa para evitar la especulación masiva, porque muchas veces una especulación masiva que se arma en un mes, yo le puedo decir a ustedes que los terceros y los cuartos son los que llevan la especulación al pueblo. ¿Cómo así los terceros y los cuartos? Ah, bueno, los intermediarios. Mm. Los intermediarios son los que llevan la especulación masiva al pueblo dominicano. Que es, que es un negocio de libre empresa. Exacto. Pero si sí, proconsumidor juega su papel, esto se puede evitar en un 40 un 50% que no suceda de esa manera. Es importantísimo eso que el señor Diego Hidalgo menciona, porque lo que entiendo es que ustedes se manejan con un nivel de criterio, de formalidad, sí. Sí, eh, de normas. Entonces cuando sale de la mano de ustedes en ese proceso de intermediarios es que se da. Eh, señor Hidalgo, ¿qué más podría usted decirnos ya para finalizar un mensaje al sector de ganaderos, a la ciudadanía, al gobierno? Bueno, realmente decirle al pueblo de San Francisco de Macorís a nuestra provincia y al país que vamos a seguir trabajando. Los productores de este país están dispuestos a dar toda todo, todo, todo su experiencia, todo su sacrificio que hemos hecho en medio de esta pandemia para que en este país no se pase hambre. En este país se acaban las especulaciones, porque nosotros somos un país noble, de gran progreso y de gran desarrollo. Nosotros queremos, de una u otra manera, que los jóvenes de este país se empoderen y que sigan estudiando, que no paren de estudiar. Decirle también que nosotros, desde la Asociación de Ganaderos y la Cooperativa, estamos haciendo un esfuerzo, conjuntamente con la Universidad Autónoma Recinto San Francisco, con el señor Medina. Para tratar de ingresar aquí la carrera veterinaria, que bastante falta nos hace sí. y eso nos va a ayudar a nosotros. Muy bien. En un momento dado, le voy a notificar a ustedes para cuando ustedes entiendan y gusten que podemos hablar de Chache. este tema. Excelente, sí, necesitamos primicia, veterinarios aquí, como que hay pocos, sí, sí. y el impulso sí. eh, a nivel ¿Note? profesional de, de, de, de, de los agricultores, sí, creo yo, que no. necesitamos impactar ahí como país. Si usted me permite, yo le digo algo, ahora, mire, muchos jóvenes de los, que, de los que estudian aquí en San Francisco de Macorís, en la zona, en las cinco provincias, han tenido que estudiar mercadeo, sí. cosas simples, aunque no dejan de ser profesionales. Uh -huh. Pero usted sabe por qué es porque no han tenido la oportunidad de estudiar de veterinaria, de estudiar de agronomía, porque para un, para un joven estudiar veterinaria tiene que irse a Santiago y usted sabe lo que eso significa económicamente. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo y conjuntamente con todos ustedes, nosotros tenemos que lograr que aquí se imparta la carrera veterinaria, porque este debe ser el epicentro, sí. esta zona del país debe ser el epicentro de la producción nacional donde las, las universidades sean que decidan aquí como todo lo que tiene que ver con la agroalimentaria sea de aquí de esta zona que se decida Totalmente. por lo tanto, lo tendré muy presente a ustedes la falta de dirección de parte del Estado porque sí. se supone que nosotros estamos en una zona agrícola así como usted acabo de decir, San Francisco la provincia de Duarte es el epicentro de todo eso y de aquí deberá salir todo y no tenemos la carrera de veterinaria nosotros apostamos, sí. nosotros estamos apostando a que comenzar la carrera veterinaria, ya estamos dando los pasos conjuntamente con el señor Miguel Medina, pero también nosotros apostamos a que aquí se levante un gran laboratorio nacional, una extensión del Laboratorio Nacional de Agricultura, porque aquí tenemos que investigar, para cualquier cosa aquí que suceda en San Francisco, tenemos que coger una guaguita, e irnos a la capital, porque no tenemos un laboratorio de investigación agronómica. Y en el caso de agricultura, eh, ve, creo que ahí en Jarabacoa hay un, un proyecto interesante que es para formar peritos forestales, que es muy interesante ese proyecto, pero que debería estar también aquí eh, centrado en la provincia de Duarte y de aquí ser el epicentro. Y por ejemplo, señor Hidalgo, tenemos el caso de la, de la, de la agronomía, de agricultores, ¿verdad?, sí. a nivel profesional, pero no hay un incentivo desde el Estado para que los muchachos, tanto los del campo como la ciudad, puedan desarrollar estas carreras. Ciertamente, yo recuerdo que una vez, en una reunión con el presidente Fernández, yo le decía al presidente que aquí tenían que haber dos guardias, que eran los médicos veterinarios, los agrónomos y el ejército nacional, porque los dos primeros, los dos primeros, los veterinarios y los agrónomos, son la garantía de este país de que aquí se produzca alimento. Y esas son las personas, y los profesionales, que el Estado Dominicano tiene que tomar en cuenta siempre con, con su remuneración, buenos salarios, para que la gente se incentive. Porque mire, usted puede hacer de todo, menos dejar de comer. Así. Ah, y este es un país que nosotros producimos el 85% de lo que nos comemos. Ahora nosotros queremos saber dos cosas. Nosotros queremos un país de servicio o un país que pueda producir lo que se, lo que se consume y que pueda ser autosuficiente. Cuando me refiero a un país de servicio, Panamá. Panamá es un país donde usted va y hace un negocio por tres días y cada quien coge para su país. Por sí. eso está condenado a que los pobres de Panamá tengan demasiadas dificultades, porque muchos son artesanales, y muchos no tienen la suerte de ser un ente de negocio en ese país, porque todavía no tiene la capacidad académica. Pero yo pienso que este país... Vamos a echar para adelante con profesionales como ustedes que tienen programas solamente para orientar y no desorientar a la población. Yo también eso lo felicito. Muchísimas gracias, bien, gracias señor Diego Hidalgo, presidente de la Asociación de Ganaderos de la provincia de Duarte. Muchísimas gracias por las informaciones. Nosotros vamos a una breve pausa. Quédese porque esto es de mañana. Tenemos muchísimo más.